Buenas tardes a todas las personas que vayan a participar en este ciclo de seminarios denominados Apoyo 2030. Por supuesto, os agradezco vuestra participación. Mi nombre es Maribel Cáceres y soy vicepresidenta de Plena Inclusión España. Antes de inaugurar este segundo seminario, me vais a permitir que dedique unas palabras a lo que sucedió hace una semana en Toledo, el 24 de septiembre se constituyó la primera plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual, el poder de las personas. Para todas las personas con discapacidad que estuvimos y las que estaban desde sus casas viéndonos, fue un antes y un después. Fue el comienzo de, de empezar a empoderarnos, de empezar a representarnos en los sitios donde tenemos que estar representados. Y qué mejor que nosotros, las propias personas con discapacidad, para estar ahí. Claro, por supuesto, al lado de nuestras familias y de nuestros profesionales. Volviendo a lo que nos ha traído hoy aquí. Hoy tenemos por delante el segundo seminario del ciclo Apoyo 2030. Ya tenemos nuestra brújula identificada, que nos ayudaron Esther, Lala, Raúl, Concha y Laura, a descubrir en el pasado seminario. Con esta brújula de principios y derechos, sabiendo de dónde partimos, alzamos la mirada y ponemos rumbo hacia nuestro destino. Ese destino es el título de este seminario. Allá en el horizonte divisamos una buena vida, es decir, aquella que he elegido, la que me apetece vivir y me hace feliz. Aquella en la que disfruto de los apoyos y oportunidades que me hacen sentir libre y tener control sobre mi decisión. Aquella que me permite participar, contribuir y ser parte de la comunidad, que al final es lo que queremos las personas con discapacidad. Porque hoy nos, ¿Por qué hoy nos detenemos en el destino? Porque el destino nos habla de cómo tener una buena vida, con buenos apoyos, en buenas comunidades. Cuando se trata de tener buena vida o apoyar la vida de alguien para que lo sea, tenemos que poner la mirada en la persona, lo que siente, lo que desea, lo que sueña y lo que necesita. También hay que poner la mirada en las relaciones, las oportunidades, los apoyos, las conexiones y los recursos donde vivimos. Esa vida que deseamos es posible si, si la vivimos, si, ten, si tenemos en cuenta estas cuatro palabras. Confianza, control, conexión y contribución. Confianza de que la persona en sí misma gracias al respeto recibido. Control de su propia vida, gracias a que puede elegirla. Conexiones con otras personas, gracias a que pueden, se pueden establecer. Contribución a otras personas, al grupo, a la sociedad, gracias a que se les brinda la oportunidad de aportar. Cuando hablamos de, de buenos apoyos, nos referimos a apoyar bien, a atender el derecho de toda la persona a contar con el apoyo necesario. Apoyando bien, ayudamos a la persona a disfrutar de mayor calidad de, de vida. Una calidad de vida que se sustenta en la voluntad y decisiones de la propia persona. Cuando hablamos de buenas comunidades, nos, nos referimos a la vida que sucede a nuestro alrededor, en nuestros barrios, pueblos, ciudades, en nuestras comunidades. Hay identidades diversas, relaciones diferentes, espacios seguros, acogedores y amables, como buenas comunidades. Pero hay que mencionar que también hay espacios poco seguros, hostiles y hasta perversos. Por todo esto, hoy nos Sentamos a compartir, reflexionar y poner en valor la importancia de este destino. Esa buena vidas, con buenos apoyos en buenas comunidades, es algo esencial. Y no se nos puede olvidar que, que esto no solo habla de los que tienen menos necesidades de apoyo. Ese destino también habla de personas con grandes necesidades de apoyo y es en ellas en las que queremos poner el foco hoy. Para ello vamos a contar con Ruimán, uno de los redactores del libro y con cinco personas expertas por experiencia. A continuación vamos a ver un vídeo de cómo hemos avanzado en los apoyos y nos enseña hacia dónde tenemos que avanzar hacia los apoyos 2030. Muchas gracias a todas y a todos y a disfrutar.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 Hola de nuevo a, a todas y a todos y, y os agradezco que, que estéis de nuevo aquí en este, en este seminario de Apoyos 2030. Y nada, dar las gracias lo primero a, a Maribel Cáceres, la, una de las vicepresidentas de Pena en España, por inaugurar este segundo seminario y por contarnos de una manera tan, tan, tan clara a qué nos referimos ¿no? cuando hablamos de destino, porque la sesión pasada ya teníamos como la brújula, ¿no? El, el, esa brújula que nos habla de personalización, ¿no? de estar basado en derechos y hoy pues bueno, tenemos ese destino, un destino anhelado, suficientemente ambicioso no, como para generar una visión inspiradora que nos movilice porque en Apoyos 2030 siempre hemos dicho que esto tiene sentido porque nos moviliza la acción, nos moviliza a que sucedan cosas ya, no, a esa parte de, que también nos genera esa incomodidad de que tenemos que cambiar, bueno pues hoy vamos a hablar de eso, del, del destino. Y qué vamos a hacer hoy, ¿vale? Entonces, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de conversar con cinco personas expertas por experiencia sobre qué significa tener esas buenas vidas con buenos apoyos en, en, buenas, en buenas comunidades. Así que a continuación de mi intervención voy a dar paso a mis compañeras para, para esta conversación, esa conversación más tranquila. Eh, sobre eso, qué significan estas buenas vidas. Y después tendremos la, la oportunidad de conversar junto con Ruimán Tendero, que yo sé que le, le conocéis ampliamente y es uno de los redactores de la guía de apoyos 2030. Y con Ruimán, además, como yo no os voy a contar otra vez qué significan las conversaciones inversas, porque sé que lo sabéis. vale Porque sé que a través de nuestras redes sociales eh, os habíamos estado invitando a lanzar las preguntas ¿no? a, a Ruimán, a para que él en esta conversación inversa pudiera como trasladarlas. Así que después de esta conversación entre expertas por experiencia, pues Ruimán, junto con mi compañera Susana Horta de Pernicus en Andalucía, bueno, conversarán sobre las preguntas que vosotros y vosotras habéis lanzado en redes sociales. Y aquí también os animo, eh, que este no es el último seminario, es el segundo, nos queda todavía uno, y os voy a pedir y os voy a animar porque en el siguiente seminario ya vamos a hablar de esa hoja de ruta, no de, de vale todo esto que estamos hablando, cómo lo vamos a hacer. Y tendremos la oportunidad de tener a, a Belén Martínez, que también es una de las autoras y redactoras de la guía de apoyos 2030, así que os animo a seguir conectadas en redes sociales. Para lanzarles también esas preguntas a Belén Porque Belén está ya, acaba este seminario Y se va a poner manos a la obra A, a preparar el, el último seminario Y luego como sabéis eh, al final de cada seminario vamos a, a lanzar un, un juego ¿vale? para ver si hemos estado atentos y atentas. Y bueno, yo creo que también es un juego que nos va a ayudar mucho a, a la reflexión, ¿no? de, de ver un poco lo que opinamos todas. Así que os, os, eh, eh, os pido que os quedéis hasta el final porque tenemos ese juego de preguntas. ¿Vale? Para, para ver un poco las reflexiones finales del seminario. Y luego recuerdo la novedad, que ya os la dije la, hace el, la, el primer seminario, pero bueno, la recuerdo porque yo creo que es muy interesante. Acordaros que al finalizar el tercer seminario, ¿vale? Solo para aquellas personas que hayáis participado y os hayáis conectado en los tres días, o sea, la sesión pasada, hoy y el 7 de octubre, vamos a hacer un sorteo al azar en el que escogeremos a cinco personas para darles un premio, compartir un premio. ¿no? ¿Y cuál, cuál es ese premio? Que, que ya os lo comentamos. Bueno, pues realmente Apoyos 2030, esta guía, nos invita a preguntarnos cómo podemos materializar ¿no? una buena vida con buenos apoyos en, en buenas comunidades. ¿no? Esto es un poco lo que Apoyos 2030 nos, nos inspira. Bueno, pues esas cinco personas ganadoras al azar ¿no? de, de este premio, les vamos a preguntar eso. ¿no? ¿Y tú qué necesitas para avanzar as, hacia ese destino? Y lo que haremos desde Plena Inclusión España, te pondremos en contacto con personas, con diferentes gente de Plena Inclusión Confederación, o eh, la idea es Generemos Red, para que puedas mantener una conversación de una hora, una conversación profunda, inspiradora, en la que bueno podamos generar ideas y soluciones innovadoras. Así que yo creo que merece la pena... Eh, seguir conectadas y el 7 de octubre volvemos a, a conectar. Así que nada, yo dejo de hablar porque yo creo que, que seguimos en el viaje, ¿no? Veo 452 personas conectadas, eh, alrededor de 1.800 personas han inscrito en este seminario, sé que luego, como luego esto se cuelga en nuestras redes sociales en YouTube, hay muchísima gente que lo está viendo, hay más de 2.000 personas que os habéis descargado a la guía, así que de nuevo millones de gracias, pero yo creo que continuamos el viaje juntas y me sale deciros, ¿no? Eh, venga, nos ponemos a ello, a por buenas vidas, con buenos apoyos en buenas comunidades. Sí, ¿os apetece? Bueno, pues entonces, hay una parte muy bonita ahora. Me encanta ese char de una mujer que dice, sí, vale, genial. Pues voy a dar paso a Raquel Morenti, que es mi compañera de Plena Inclusión, Castilla y León, y ella nos va a contar un poco cómo vamos a hacer la próxima conversación. Así que Raquel, adelante y todo tuyo. Pues muchas gracias, eh, Sofía, y bueno, y muchas gracias a, a todas ¿no? y a todos eh, por poder compartir este, este segundo seminario de, de apoyos eh, 2030 ¿no? y además con tanta gente y con tanta expectación, ¿no? como, está, como están levantando este, este ciclo. ¿no? Bueno, como han adelantado ya Maribel y, y Sofía, pues en este seminario vamos a hablar del destino. ¿no? Y el destino supone hablar de lograr buenos apoyos y en buenas comunidades. Y esto, claro, esto de hablar de buenos apoyos y Buenas comunidades pues nos lleva a una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos, incluso más aún, ¿no? ¿Qué impacto puede generar o estar ya generando en la vida de todas las personas y de cada una de ellas? ¿no? ¿O cómo contribuyen también las personas con discapacidad a generar esos buenos apoyos en esas buenas comunidades? Como veis, nos levanta todavía más interrogantes ¿no? que, que soluciones mágicas. Así que para avanzar sobre ello vamos a dedicar ahora un tiempo a charlar con este grupo de, de expertas y, y de expertos, ¿no? a los cuales vamos a conocer ahora ¿no? y vais a ver cómo su participación está más que justificada, no, no, es, no, es, no es casual. ¿no? Vamos a comenzar de hecho conociendo de primera mano la opinión y vivencia de Verónica Basalo, que es una mujer experta por experiencia de Aspadeza en Fadenga, plena inclusión Galicia. Luego y a continuación, con un especial interés que tenemos siempre en ¿no? la importancia de no olvidar a las personas con más necesidades de apoyo, pues en ese destino ¿no? que debe ser para todas las personas. Y vamos a contar para ello con Isabel Pedreda, que es familiar de Aspronaga de FADENGA de Plena Inclusión y Calicia. También es cierto que hablamos de buenas comunidades y para ello, lógicamente, el papel que juega el entorno o la propia comunidad es fundamental. ¿no? La inclusión... No es una cuestión que deban abordar solo las entidades de la discapacidad, sino que nos implica a todas y, y a todos. Y en este sentido vamos a contar hoy con David Mateos, alias Chicotero, que es coordinador de inclusión del Club de Rugby El Salvador de, de Valladolid. Por supuesto tampoco nos vamos a olvidar del papel que juegan los profesionales en todo esto y para ello tenemos la suerte también de contar con Miguel Ángel Martín que desarrolla el rol, un rol profesional que es nuevo y, no, y muy vinculado con la temática que hoy nos trae aquí que es el de conector social en Asprodes en plena inclusión Castilla y León. Y por último, aunque no menos importante, conoceremos también de primera mano la experiencia y aportación de la administración, ¿no? cuya alianza y colaboración pues, es también crucial para seguir avanzando en esta inclusión, en estos buenos apoyos y estas buenas comunidades. Concretamente vamos a contar con José Antonio Cartón, que es concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Ponferrada, en, en Castilla y León. Bueno, yo creo que estamos todos eh, por aquí, pero antes de dar paso a los protagonistas, ¿no? que todas y que todos queremos escuchar, quiero también presentaros a mis compañeros de Plena Inclusión Galicia, a, Monse a Moisés Lamigueiro y Lolo Seoane. Hola chicos, también. Hola. Puesto que, bueno, entre los tres vamos a intentar dinamizar esta charla, ¿no? para que esta simbiosis, hoy gallego-castellano-leonesa, de alguna manera, ¿no?, pero que es para todos y por todos, ¿no? Que fluya y que todas y todos os sintáis eh, cómodos y, y tranquilos. Entonces, vamos a comenzar entonces conociendo a Verónica. Hola, Verónica. Si quieres, eh, Hola. Preséntate, preséntate tú misma, si quieres. Hola, soy Verónica. Son las padezas y la Lín. Hola, Vero. Pues, Hola. Eh... Encantados de escucharte. Tú, bueno, nos, nos vas a contar un, un poquito lo que, lo que haces desde Aspadeza, desde tu asociación de la LINC, sí. porque eres voluntaria, ¿no? Sí, de los mayores. Ah, pues explícanos un poquito, ¿dónde haces voluntariado? En Residencia de los Ajá ¿Y esa residencia de, de, de qué es? ¿Quién, quién va de, mayor, de mayores. Es una residencia de mayores. ¿Y, ¿Y qué tareas, qué cosas haces allí? ¿Cómo continúas? Yo la, la cama, te ayudo las sillas y pongo las mesas. Y llevo la grúa y echo Ajá. agua. Y a la comida. O sea, les, les ayudas en las cosas que, que necesitan sí. las personas mayores. Y sí. no, nos has hablado de, de una grúa. ¿Qué, ¿Qué es eso de la grúa? Cuéntanos un poco. Para ir al baño. Para ir al baño. O sea, los, las personas que no se pueden mover bien, eh, les ayudáis con una grúa. Sí. Y, y tú te encargas de manejarla. Sí. Ah, qué bien. Qué interesante. Y yo quería hacerte otra pregunta, ya que tú eres pues ya una, una experta en el, en el cuidado de mayores ¿no? y contribuyes a ello. ¿Tú cuál crees que, que es la mejor manera de, de tratar a las, a las personas mayores, de, de apoyarlas? Con cariño y respeto. Ajá, Re Respetando un poco lo que quieren, ¿no? Es, es importante sí. preguntar a la gente cómo, cómo quiere ser apoyada. Sí. Y, ¿Y cómo te sientes cuando haces voluntariado? Cuando piensas. Alegre. En... Alegre. Alegre, sí. ¿Por qué? Y, puedes... y útil. Y útil. Contribuyes en tu comunidad. Sí. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo te sientes, aparte de alegre y útil, eh, por ejemplo, las eh, a ti te hacen sentir bien, pero las, las personas que te dicen, las personas con las que trabajas. Está contento. Y que le da cariño. Ajá. A veces, a veces es importante, aparte de, de, de asistir a una persona en lo que necesita, eh, pues en la grúa, en ir al baño, también el cariño y, y, y la atención. Muy bien. Sí. ¿Nos quieres contar algo más? No. No. Bueno, pues... Pues muchas gracias por, por tu intervención. No sé si después a lo mejor te, te harán alguna pregunta más. Eh, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ari, de nada. Pues, ah, a ti. Pues sin, bueno, sin, sin más preámbulos, eh, voy a dar la. Paso a, a mi compañero Moisés y a Isabel Pedrera, que es una, una madre experta por, por experiencia de, de Astronaga. Gracias, Lolo. Isabel, si te parece, te puedes presentar brevemente y yo luego te, hago, te lanzo las preguntas. Vale, bueno, yo soy Isabel, tengo una hija con grandes necesidades de apoyo que está pues, en centro de día. Mi hija tiene 32 años y. Y bueno, y, y tiene a veces pequeñas conductas disruptivas, en fin, eso, eso es lo que lo que hay ahora mismo, ¿no? Muy bien, Isabel. Y en ese sentido, ¿qué es lo que esperas para tu hija Alicia? Bueno, yo lo que querría es que, que mi hija tuviera, eh, tuviera los suficientes apoyos para poder desarrollar su vida como ella quisiera desarrollarla, ¿no? Ahora los apoyos que tiene es la familia, pero yo creo que una persona, aunque la familia siempre esté ahí, esa persona necesita soltar amarras. La familia necesita eh, elaborar su, su, su propia vida y decidir lo que quiere en cada momento, sin ser siempre la familia la que le aporte eso, sino que tiene que tener otras personas con las que tenga buena conexión y que le faciliten, que le faciliten un poco las cosas. Eso es lo que nos daría. Y una vida sí. independiente, que creo que, que pueden. O sea, hasta ahora las personas con grandes necesidades de apoyo eran un poco las que ya estaban encasilladas y con ellas ya no se podía hacer nada. No, sí se puede hacer algo. Hay que, hay que querer hacerlo, ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que iniciar un cambio sustancial, porque la vida que les espera a ellas es estar en una institución. Y yo creo que ese no es el camino. Porque en ese sentido, Isabel, ¿qué servicios os ofrecen ahora mismo a las familias? Ahora mismo eh, los, los servicios que ofrece digamos, la, la, la administración, porque realmente todos los servicios tienen que estar en parte subvencionados porque bueno, eh, supone un coste económico que muchas veces es inasumible para las familias o para los propios, las propias personas con discapacidad que tengan pues, su pensión de orfandad o lo que sea. Entonces ahora mismo el, el, el, el cuadro es muy cerrado, o sea, es ayuda a domicilio, centro de día, centro ocupacional y residencia. Eh, te clasifican por, por grados de discapacidad y entonces tú, eh, o sea, tu vida va encajonada, o sea, tú para aquí, tú para allí y tú para el otro lado. Y no hay opción, entonces eso no es justo eso no uh -huh. es justo porque tienes que ser, la, la administración tiene que acostumbrarse a ser flexible uh -huh. porque, en, ese sentido, en ese sentido ¿qué tipo de servicios desearías tú para tu hija Alicia? Pues mira, yo creo que lo más útil sería para todos, ¿eh? o sea, para las personas con las necesidades de apoyo estaría mucho mejor en, en pisos compartiendo piso pues, con cuatro o cinco personas o incluso alguna más, pero bueno en, en pisos compartiendo su vida y haciendo la vida que hace cualquier persona. Eh, si quieren salir, salen, si quieren quedarse en casa, se quedan. Tener la libertad, que parece una tontería, pero es tener la libertad de si me apetece tomarme una fruta a media mañana, pues me puedo tomar una fruta de la mañana. Cuando está en una residencia, ¿no? Tiene sus horarios y se acabó la historia. O sea, es que a mí eso me parece tremendo, ¿no? Me parece tremendo que en pleno verano a las 8 de la tarde se tengan que ir a cenar y meterse en la cama. O sea, es que, porque el, el esquema de funcionamiento de una residencia de, una, de personas con grandes necesidades de apoyo eh, es igual que en una residencia de ancianos. Y claro, estamos hablando de personas jóvenes, estamos hablando de personas de 30, de 40 años, no pueden hacer la misma vida que un anciano. ¿no? Por eso creo que, que, hay que hay que ir enfocando todo hacia una vida más, más independiente, pero... Más de hogar, no de institución, sino de hogar. Yo quiero que mi hija viva en un hogar, no viva en una institución. En ese sentido, ¿qué le pedirías a la administración y a nuestras propias organizaciones? ¿Qué, qué se podría hacer para, para cambiar y revertir esa situación? y pues generar? y generar esos servicios más personalizados que comentas, ¿no? Que promuevan claro. la autonomía de las personas con más necesidades de apoyo y que puedan desengancharse un poquito más de la familia y tener su vida desarrollar claro. su vida de forma más autónoma e independiente. ¿Qué les pedirías entonces a la administración bueno, y a, y mira, a entonces... primero a las a las a las asociaciones y a las federaciones son las que tienen que eh, hablar con la administración, presentarle datos, presentarle estudios. Y, y, y, la, y la administración tiene que oírnos, tiene que, que, que flexibilizar toda ese, toda esa, todas esas leyes que ha elaborado, la ley de discapacidad, en la que han metido ancianos con personas con discapacidad, todos revueltos, o sea, es un caos esa, esa ley. Entonces hay que flexibilizar, hay que dar oportunidad a que las personas, cada persona pueda vivir donde ella quiera vivir. El coste de una plaza en residencia le va a suponer a la administración lo mismo que el coste de una plaza en un piso. O sea, quiero decir, a nivel económico no te pueden poner, mmm, que generalmente son las pegas siempre que pone la administración, hace cuentas y dice, no, no, es que es total. No, vamos a ver, es mucho más fácil, y a las asociaciones también, es más fácil mantener varios pisos, que no mantener unas macro residencias que, que son tremendas. ¿no? O sea, meter 70, 80 personas con discapacidad en una residencia es un disparate. Pues muchas gracias, Isabel, por compartir con todos nosotros tus reflexiones, tus ideas y tu experiencia. Y sin más, pues voy a dar paso ahora a David Mateos, a Chicote, para que, bueno, para que te puedas presentar, David, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy David Mateos, ¿vale? Me conoce la gente como chicote. Soy coordinador de Club Rubio Salvador, de, de Rubio Inclusivo. Y bueno, pues antes de coordinador, pues era entrenador, por supuesto. Muchas gracias, eh, David. Oye, si te parece para, para comenzar y para que, porque igual hay, hay gente que, claro, no sabe que cuando hablamos del, del club de rugby El Salvador, hablamos de un club que tiene un, una gran trayectoria ¿no? y un gran palmarés, ¿no? Y sin embargo... Aún así, efectivamente, hablamos de tu rol, es un rol de coordinador de inclusión dentro de este club de rugby. Entonces, cuéntanos un poco por, por, por entenderlo, ¿no? Un poco en qué consiste tu labor, cómo surge este, este equipo inclusivo, este rol incluso de coordinador de, de inclusión. Bueno, pues mira, primero, antes de ser coordinador, bueno, pues tenido que escalar, ¿no? O sea, realmente eh, he sido jugador de inclusión, eh, luego me hice entrenador y bueno, pues ahora la labor es eh, ser coordinador, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos dar un paso más, que es que, que haya una persona que, que pueda coordinar todo el tiempo eh, a entrenadores y, y a jugadores. ¿no? Eh, nunca, nunca descarto el trabajo que, que hago con, con mis compañeros, ¿no? que es, es entrenar, que es lo que más me gusta, realmente, lo que más me hace feliz. ¿Vale? La labor de coordinador bueno, pues es un poco complicada, pero para mí es fácil que como me gusta tanto y le pongo tanto pasión en lo que me gusta que es la inclusión pero bueno lo más importante del coordinador es que, que sepa todos los eh, eh, todas las tareas del, del club no lo primero eh, luego pues tiene que elaborar eh, los entrenamientos este año ya hemos empezado los entrenamientos semanales que es un logro más eh, los chamiosos que es nuestro equipo, eh, ya tiene su ubicación todas las semanas, sus entrenamientos los jueves, y algún domingo sí, a un domingo no, y para mí ya es otra cosa que, que hemos podido conseguir ¿no? de club. Luego también estructuramos eh, los entrenamientos con los entrenadores, ¿no? En qué tú eh, hablas con los entrenadores a ver qué necesidades de apoyo tienen los chicos, qué es lo que podemos hacer para mejorar y que pueda ser lo más normalizado posible el rugby, ¿no? que de eso se trata que sea un rugby eh, normalizado. También eh, empezamos a, ahora a trabajar, eh, vamos a empezar a trabajar también en hacer talleres en entidades, colegios especializados, que también es una labor un poco eh, mía y de mis compañeros de, de ir a, a explicar realmente qué es lo que hacemos eh, y, y por qué lo hacemos. Y lo hacemos pues con talleres. Eso es una cosa que vamos a empezar ya eh, y hemos empezado con muchas, con, en muchos sitios. Y bueno, pues... Sobre todo, eh, todo, todo lo que sea de tareas de inclusión, pues esto, esto es lo que hace el, corador, el, el coordinador. ¿no? Eh, la inclusión va más allá de una persona con discapacidad, puede ser de, de muchos temas, yo creo. Y entonces, pues ahí estoy yo pues para un poco eh, dar un poco el enlace a la gente y, y a mis entrenadores y a mis, a mis compañeros. Claro, David, Porque, o sea, ¿qué crees tú que, que ha podido pasar o que ha cambiado ¿no? para que exista? Porque hace unos años eh, no existía el equipo de los chamiosos, no, no existía eh, ese equipo inclusivo y por supuesto no existía dentro de un club de rugby eh, el rol aparte de, de coordinador de, de inclusión. ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que ha pasado para que precisamente exista ese rol, exista ese equipo? Es decir, que de alguna manera... Eh, ¿Qué claves igual hasta podemos identificar que puedan favorecer experiencias como las que estáis viviendo vosotros? ¿no? Vale, pues esto yo creo que es una evolución muy positiva, no hemos evolucionado. Ya sabemos lo que es la inclusión, la mayoría de la gente, no y entonces eh, por eso se ha dado este paso y cada vez estamos más estructurados. ¿no? Eh, también creo que eh, la suerte que tengo es, es pertenecer a este club ¿no? que, que nos apoya en todo momento y... Y está siempre a tope con la inclusión y, y venga, vamos a tirar para adelante con esto. Entonces para mí eh, también ha sido importante de que el club eh, quiera tener eh, esa pasión eh, por, eh, por ayudar. Y la evolución que hemos tenido ha sido bestial. O sea que eh, yo ahora mismo no sé las fichas que tenemos, pero creo que son rondando los 56 fichas. Y vamos aumentando. Hoy mismo tenemos entrenamiento y me parece que vienen tres personas más a, a probar. y Entonces... Es la evolución Yo creo que la gente se da cuenta de que la inclusión es muy importante, ¿no? El que estemos todos mezclados en un equipo, eso es, eso es maravilloso. Esto es una cosa que, que lo dices hace 20 años, hace 15 años y dices, es imposible. Y es que lo hemos logrado y cuando yo lo veo digo, uf, es genial, de verdad es genial. Verlo es genial. Muchas gracias, David, porque además o sea, se ve que realmente o sea, es un rol vocacional el tuyo, ¿eh? el rol de, sí. de coordinador de, de inclusión. Y, y pensando, claro, pensando en todo el tema de, de, la, de la contribución también, ¿no? es decir, eh, al final es un, es un equipo inclusivo, personas con y sin eh, discapacidad, hacen sus competiciones, sus entrenamientos en un entorno normalizado, que es donde entrenáis normalmente el, eh, el resto de, de equipos. ¿no? Entonces, ¿Qué crees tú desde ese papel de la contribución? ¿no? Que pueden aportar, ¿no? Que aportan realmente que haya personas con discapacidad en el, en el equipo. ¿no? Que de alguna manera entendemos que igual con iniciativas como, como la vuestra, ¿no? se contribuye a hacer una sociedad, una comunidad más inclusiva. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de qué aporta, ¿no? ¿Qué aportan que haya personas con discapacidad en vuestro equipo o en vuestro club? Bueno, ahí aportamos todos. ¿no? Yo al principio, cuando empecé, eh, empecé a entrenar con ellos. Eh, me hicieron una pregunta, y dije ¿qué, ¿qué te aportan las personas con discapacidad? Yo decía siempre, pues, eh, realmente, o me decían también, ¿qué, qué aportamos nosotros a ellos? Y dije, no, nos aportan ellos más que nosotros a ellos, ¿no? Pero ahora ya no pienso así, ¿no? Yo ahora pienso que es que aportamos todos. O sea, realmente, eh, una persona con una necesidad de apoyo y una persona sin necesidad de apoyo, un dinamizador que llamamos nosotros, al final sumamos, estamos sumando todo el tiempo. Y al final es una simbiosis que estamos todo el tiempo apoyándonos entre nosotros. Es un equipo, es una, es una forma de ver las cosas, de eso se trata la inclusión, no de decir, oye, pero pues si, si estás sumando esto y esto, y al final no es que eh, nos aporten, aportamos todos, y es lo que más me, me gusta. Qué, qué fenomenal escucharte... David, eh, eh, la verdad es que o sea, nos encantaría que, que se generalizaran ¿no? experiencias como, como la que tenéis ahí en el club de rugby El Salvador ¿no? y en, en otros clubes, en otros ambientes y en otros eh, entornos. Y, y además tiene que ser una gozada estar con vosotros en el tercer tiempo. ¿eh? O sea que eso vais a dar eh, envidia ahora al resto de, de la gente. Eh, no sé si quieres añadir algo más, David. Vale, la, la, muchas veces me preguntan... Sí, quiero añadir una cosa, eh, hay unas mm, preguntas que me hacen cómo se puede hacer para, para poder eh, hacer esto, lo que estamos haciendo, ¿no? si la clave es sencilla, o sea, ganas, querer, tener, tener ganas de hacer, ¿me entiendes? Y ponerle mucha pasión en decir, eh, voy a echar una mano y me van a echar una mano, porque al final eh, yo pienso, muchas veces me dicen, no, no, está muy bien lo que estás haciendo, porque estás echando una mano, y dice, no no yo creo que me van a echar una mano ellos a mí. O sea, que al final, yo gracias a esto he podido evolucionar y he cambiado mis perspectivas de la vida. sabes ya no me quejo tanto. Hay que tirar más para adelante, yo creo. Eso es lo único que quería deciros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, eh, David. Pues eh, vamos a continuar con esta, con esta charla. Entonces, eh, si os parece, voy a dar paso a, a Miguel Ángel, Martín. Eh, Miguel, si quieres eh, presentarte tú directamente. Pues nada, yo soy Miguel Martín y trabajo como conector social en la asociación Aspides Plena e Inclusión en el área de comunidad, socio deporte y cultura. Muy bien, Miguel. Pues me voy a encargar yo entonces de hacerte las preguntas, si te vale. parece. Y nada, quería hacer una reflexión inicial sobre este tema, ¿no? A veces, cuando pensamos en apoyar buenas vidas, nos hemos centrado eh, solo en poner el foco en la persona y en facilitar su proyecto vital, pero quizás no hemos puesto tanto la mirada en la comunidad. Entonces, en ese sentido, ¿no?, de recuperar, de, más que de recuperar, de fijarnos más y estar más atentos a la comunidad, ¿nos podrías explicar qué, qué es lo que haces tú? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace un conector social? Bueno, pues así, con, con mis palabras, ¿no?, un conector social es una persona que mediante el trabajo colaborativo pues intenta impulsar relaciones, alianzas y oportunidades que intentan contribuir a generar comunidades mejores para todas las personas. Intento uh -huh. enganchar diferentes iniciativas para generar proyectos comunes en las que personas diversas contribuyen de forma conjunta. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué valor crees que extra o diferente que, que tiene el conector social? ¿Qué es lo que aporta el conector social a la sociedad? Bueno, pues a la sociedad, eh, pues primero, esas redes que se, que se generan, esas alianzas, esas oportunidades, eh, sirven para, para todas las personas, entonces generan automáticamente mejores comunidades, ¿no? Surgen proyectos, iniciativas que de forma individual sería imposible que, que surgieran. Una asociación por sí sola trabajando con un colectivo específico es muy difícil que genere los proyectos que generamos cuando nos unimos. Eh, también fomentamos que personas diversas estén y participen en espacios que generalmente ni estaban ni participaban. Y esto impulsa la igualdad, la cohesión social y la inclusión de todas las personas. ¿Nos podrías poner algún ejemplo concreto, Miguel? Eh, sí, bueno, hemos hecho muchísimas acciones de este, de este tipo. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos un itinerario de, de auxiliar de participación social, cultural y ambiental en el que las personas se están formando y generando eh, proyectos de aprendizaje y servicio en, en un barrio en concreto, en el barrio del Garrido de Salamanca. ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, son las fiestas del barrio. ¿no? Pues han tenido tareas específicas de eh, acondicionar las salas para que haya un evento, eh, tomar las temperaturas ahora con esto del COVID, eh, eh, acotar los aforos, eh, preparar un taller de radio en la calle para que los vecinos contaran un poco sus vivencias. Eh, bueno, pues cosas muy, muy diferentes. ¿no? También hay una parte muy importante que que yo creo que es la apertura de nuestros centros a la comunidad. No generamos actividades solo para personas con discapacidad, sino que empezamos a pensar en una apertura muchísimo más comunitaria. Entonces, bueno, hay muchas iniciativas de este tipo, eh, voluntarios ambientales organizados por nosotros, actividades de desarrollo comunitario para utilizar espacios infrautilizados en algunos de los barrios. Bueno, pues en esta línea. Uh -huh. Y a ti, como, como profesional, ¿qué es lo que te aporta tu trabajo como conector social? Pues a ver, eh, la verdad que me aporta mucho, ¿no? porque estoy conociendo otras formas de trabajar, nuevas herramientas, nuevas metodologías que habitualmente no utilizaba, ¿no? Que, que corresponden a lo mejor al trabajo con otros colectivos o, o, o otras ciencias. ¿no? Y luego las puedo utilizar yo para generar nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestras experiencias. Eh, trabajo desde un enfoque muchísimo más abierto y, y más colaborativo. Vivo una gran cantidad de experiencias porque el, el rol es muchísimo más horizontal, estás eh, con las personas, con, con cualquier persona trabajando de una forma horizontal, teniendo tú las experiencias, haciendo las actividades, entonces eso también te aporta mucho, ¿no? Porque tienes vivencias personales. Eh, luego también me ha hecho creer muchísimo más en las capacidades de las personas. Eh, al al verlo lo real, ¿no? al, al generar esos proyectos, ¿no? ves que las personas realmente pueden contribuir, que están presentes, que aportan mucho. Entonces pues eso también me ha aportado muchísimo y luego desde un punto de vista más personal al final relacionarte con tantas personas es verdad que vas generando relaciones positivas para ti en el ámbito personal, generas amistades, que eso también ayuda a que esos proyectos y esas iniciativas surjan de una forma muchísimo más abierta, con mayor ilusión, ¿no? porque estás trabajando con gente con la, que, bueno, pues con la que sientes mucha empatía, ¿verdad? ¿Y cómo crees que puede apoyar un conectar social a la persona para que tenga una buena vida? Bueno, yo creo que este al final es el fin de, no, de nuestro trabajo, ¿no? pues intentamos facilitar que, posibilidades para que las personas generen actividades significativas para ellas. Con esto de significativas, ¿qué quiero decir? Primero, que intentamos que las relaciones que tienen sean diversas. Pues estamos habituados a que las personas con discapacidad se relacionan con las personas de su taller, de su grupo de trabajo, de su formación, con las personas con las que conviven en una vivienda tutelada o con su familia. Esto, al realizar actividades con muchos otros colectivos, personas del barrio, vecinos, vecinas, etcétera, pues las relaciones son muchísimo más, más abiertas y más diversas. Eso sería una cosa que llamamos actividades significativas. Son actividades también y experiencias que retan a las personas, no son las habituales. Nos salimos un poco de, de, del formato de taller, empezamos a hacer cosas que muchas veces no nos habíamos atrevido a hacer, ¿no? Entonces tenemos experiencias muy diferentes y luego, desde luego, todas estas actividades relacionadas con la contribución social, pues indagan en, en, en el sentimiento positivo de la persona, siendo un rol de ciudadanía muchísimo más activa, que también repercute pues de forma muy significativa en su calidad de vida. O sea, que amplíen sus redes de amistades, entiendo, de conexiones... De a, a personas mucho más... O sea, claro, aquí es muy importante la, la mediación que realizamos, ¿no? Detectamos en el trabajo con la persona, durante, durante la escucha activa, el acercamiento a la persona, cuáles son sus gustos, necesidades, intereses y mediamos con la comunidad para ver dónde tener respuesta a eso. ¿no? Entonces es, es una cosa mutua, ¿no? igual que comentaba David antes el tema del rugby, que voy a ser gente interesada en un deporte diferente y ellos han dado esas oportunidades, nosotros buscamos actividades culturales, de participación social, eh, artísticas, lo que sea, no. esas necesidades que tiene la persona que quiere eh, participar en cosas diferentes y nosotros buscamos la, la oportunidad, lo mismo con el voluntariado o lo que sea. ¿Y cómo crees que, que, que, con, que contribuye tu figura, tu, tu rol profesional, a la construcción de, de buenas comunidades, de comunidades más inclusivas? Bueno, andando pues, un poco por... más en lo que nos cuentas, porque ya nos estás adelantando cosas, ¿no? En lo que sí, yo creo que se ha adelantado ya un poco, ¿no? Pues sí. a ver, fundamental, el propiciar que todas las personas puedan estar presentes y contribuir. Eso sería el resumen, ¿no? Cuando digo contribuir no me limito solo a las experiencias de voluntariado, que también os pues, esté contando la... Tenemos, y muchas nos parecen súper importantes, de tipo ambiental, social, lo que sea, pero también esas actividades que os estaba contando antes de, de participación social en las que estamos presentes en los eventos del barrio. Y, la, y yo creo que la apertura de nuestros centros a la comunidad es fundamental. Eh, es algo que, sobre todo en verano, que tuvimos un proyecto que, que puedes encontrar en nuestra página web, que es Stilos Plus, eh, que, que ahora va a tener una continuidad en la que abríamos nuestro centro a una programación, a una par de actividades, no solo pensadas para personas con discapacidad, sino que los vecinos y las vecinas del barrio estuvieron acudiendo con nosotros a, a hacer las actividades. ahora nos enfocamos para un público más infantil, otras personas más mayores, eventos culturales, eh, cosas que sucedieron directamente en el barrio. Hemos utilizado metodologías, al menos para, para nosotros muy novedosas, como son la ciencia ciudadana, en la que hemos estado haciendo estudios de, de los parques de la ciudad para luego volcar datos científicos que puedan tener una relevancia. La gestión social del patrimonio, que no solo el patrimonio es valorado por una élite, ¿no? sino que todos los ciudadanos podemos hacer un uso de él y aportar a su mejora mediante mapeos colectivos. También hemos hecho eh, algunos proyectos de aprendizaje y servicio y ahora eh, creo que a lo largo de año vamos a desarrollar muchísimos en colaboración con, con entidades de muy diferente tipo, colegios, prestaciones de mayores. Yo creo que esta está un poco la, la clave. ¿no? También hemos tenido muchos proyectos relacionados con personas migrantes porque en ese barrio hay una población migrante muy amplia. Por ejemplo, Club de Lectura Fácil. La lectura fácil es una herramienta muy útil para personas con discapacidad intelectual. Es muy útil también para personas mayores. Y claro que es útil para las personas que, que acaban de llegar a España y no tienen un dominio del castellano claro, amplio, claro. ¿verdad? Entonces, haciendo un club de lectura, que hay buenas personas con discapacidad intelectual. Pero hay personas de Senegal, de Irak, de tal, y comentan, las personas con discapacidad explican cosas de la ciudad, explican palabras. Como ejemplo, estuvimos leyendo el Lazarillo, pues imaginaos, lo que las personas contaban de, de anécdotas de la ciudad. Fuimos a visitar el, el Puente Romano, tal pero pues, todo eso al final aporta mucho. Luego, otra de este tipo que me, que me gustó mucho, un grupo de, de personas eh, se prepararon como, como guías de la ciudad. no Entonces ofrecimos a personas migrantes que acaban de llegar a la ciudad, el hacer un itinerario por la ciudad, explicándole cuáles son los sitios que más nos gustan. Y contábamos un poco, pues que es para mí la Plaza Mayor, el Mercado Central, entrábamos en un bar que nos guste, lo que sea. no entonces bueno, pues eh, son actividades también de contribución, no son el, el mero voluntariado, que está fenomenal. Yo digo que nosotros impulsamos mucho ese tipo de, de iniciativas, pero también estas otras creo que son, son interesantes. Eh, okay. Sí, no sé, que me estoy dando okay. mucho a lo mejor. No, no, nada, simplemente Miguel, si sí, andamos un poco justo de tiempo. Por eso que... Y nada, agradecerte tu experiencia, lo que nos has contado, nos parece sí. genial y ojalá que se, que se reproduzca y se, pues nada, se vea en Estamos otra... encantados de compartirlo con cualquier persona que esté interesada, que nos preguntéis y os contamos un poco lo que estamos haciendo. De acuerdo, pues ya sabéis, eh, en Asprodes, Miguel Martín, podéis buscar ahí más información y en la web que os comento antes. Muchas gracias Miguel. Bien, a vosotros. A continuación voy a pasar entonces la palabra a José Antonio Cartón y cuando quieras, José Antonio... ¿no? Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Yo soy José Antonio Cartón, soy el concejal de seguridad y de movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada. Aquí en Ponferrada, en el Bierzo, hemos hecho un proyecto, un, un convenio muy interesante con Asprona Bierzo a través de, de la empresa, el Servicio Municipal de Transporte en Ponferrada. Y el, este proyecto, este convenio eh, que hemos hecho se llama por el artículo 13. El artículo 13 de de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a circular libremente. Este lema lo han elegido los propios usuarios de Asprona y los propios usuarios que van a utilizar nuestro servicio municipal de transporte, nuestro convenio con Asprona Abierzo, es que los usuarios de Asprona aprendan a manejarse, a ser ellos mismos... Eh, a, a utilizar los autobuses urbanos, a moverse por nuestra ciudad independientemente. Por lo tanto, eh, nosotros hemos, estamos haciendo un estudio de la accesibilidad cognitiva y de la accesibilidad física en las paradas para elaborar eh, las necesidades que estas personas necesitan. Estamos formando a nuestros propios conductores de la empresa municipal para eh, bueno, eh, que, que ellos mismos eh, puedan ayudar a estas personas. A estas personas a, a utilizar los autobuses, a, a, a incluir, eh, a tener una plena inclusión de estas personas dentro de nuestra ciudad. Y dentro de nuestros autobuses eh, formamos también bueno, a los usuarios de, de Asprona Abierto para que en la mejora de sus habilidades sociales, para que ellos se puedan desplazar de sus casas, al centro de Asprona, a los centros de trabajo poder ir al, al fútbol, poder ir a, a, a ver a nuestra deportiva, a ellos, ellos solos en nuestros autobuses. Eh, en fin, eh, tenemos personas que les acompañan ahora mismo para que, para que puedan ir eh, siendo independientes ellos mismos, se puedan eh, tener plena inclusión en, en, en nuestra ciudad, en nuestros autobuses. Ahora mismo estamos eh, poniendo en marcha este proyecto que creemos... Eh, muy beneficioso para estas personas, muy beneficioso para el ayuntamiento, para, esta, para la empresa. Tenemos que colaborar eh, desde donde, donde, donde podamos. Nosotros los políticos a veces eh, pensamos en grandes proyectos o en grandes obras y nos olvidamos de las pequeñas obras y, las, y de las personas que, que a veces eh, son muy importantes porque... Eh, las pequeñas obras dan grandes proyectos. Como decía Carlos Magno, eh, el impulso de cada uno dará dará el éxito del grupo. Por lo tanto, eh, desde Ponferrada, desde El Bierzo, estamos plenamente implicados en, en la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad. Muchas gracias, eh, José Antonio. Y considerando eh, este tipo de iniciativas ¿no? o de proyectos como el que has eh, comentado, la iniciativa que estáis haciendo con Aspron Abierto, que son proyectos que, que inicialmente eh, se lanzan ¿no? como dirigidos a eh, favorecer la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, eh, lo que encontramos es que efectivamente estos eh, proyectos luego redundan en una mejor comunidad, ¿no? una comunidad más inclusiva, pero para todos. ¿no? ¿Cómo crees que que redunda precisamente este tipo de proyectos en la generación de apoyos buenos ¿no? para todas las personas. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué repercusión puede tener, no solo en, la, en esa mayor autonomía, por supuesto, de las personas con discapacidad, sino en que es una mejor comunidad ¿no? para todas las personas? Bien, los logros que esperamos eh, eh, respecto a las personas con, con discapacidad, eh, tú lo has dicho, es una mayor, mayor integración, mayor independencia, mayor autonomía, mayor usabilidad de los servicios y los recursos de nuestra ciudad, eh, son colectivos vulnerables que, que pueden, eh, con lo que nosotros les aportamos aquí, pueden ellos acudir a, a actos culturales, al médico, pueden acudir a actividades lúdicas, como dije, pueden ir a, a ver a nuestra querida Ponferradina, pueden acudir al trabajo, al centro de día, con respecto a la ciudad, pues eh, también... Eh, reducimos el número de vehículos eh, en esas furgonetas que a veces desde Asprona tienen que recoger a, a muchas personas por mucha parte de la ciudad, pues reducimos ese tipo de furgonetas de andar por nuestra ciudad y van en los vehículos públicos. Eh, somos un, una sociedad mucho más inclusiva, unos barrios pues más conectados con la gente, con la familia y bueno, los servicios que que damos pues, eh, la percepción pues, que es que a, estamos más cercanos a todo el mundo, somos más accesibles. Genial. ¿Y qué, qué responsabilidad eh, crees que tiene, en tu opinión, claro, crees que tiene la, la administración local ¿no? eh, en esa prestación precisamente de, de buenos apoyos a las personas y en esa generación de comunidades más inclusivas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué responsabilidad crees que, que hay desde la administración local ¿no? en este caso? Bueno, nosotros desde la administración local eh, en una ciudad media, como es Conferrada, 65.000 habitantes, eh, sabemos que mm, somos la, la, la administración que tiene que estar en el pie, tiene que estar en contacto con los ciudadanos, tiene que dar el primer apoyo a los ciudadanos porque somos una administración de cercanía, la que tiene que resolver el problema ahora mismo. Eh, yo veo la política, veo la ciudad como eh, un servicio al ciudadano, eh, no estamos aquí para hacer eh, grandes puentes, grandes eventos, grandes eh, edificios, sino a, a, a solventar la necesidad del día a día de las personas que nos pusieron aquí. Eh, si no somos capaces de solventar el problema del día a día, no vamos a ser eh, capaces de hacer grandes proyectos, por lo tanto, eh, la responsabilidad de la administración... Eh, en este caso de la administración local, es máxima y debemos estar eh, siempre en el día a día y resolver los problemas de, de las personas que nos pusieron aquí y dentro de cuatro años eh, ellos son los que deciden que volvamos a estar o no. Genial, pues fenomenal. Y, y por último, por, por resaltar desde, desde tu opinión ¿no? y tu experiencia, ¿qué claves ¿vale? crees que favorecen la aparición de experiencias como esta vuestra que estáis eh, poniendo en marcha? ¿no? Bien, eh, la clave será los logros, que, los logros que, que llevemos a cabo, el que yo mañana monte en un autobús y vea eh, dos usuarios de Asprona que ya pueden ir ellos solos desde su casa al centro de día, a su centro de trabajo o que vaya el próximo domingo a ver la Ponferradina y en el mismo autobús me acompañen tres personas que que hayan podido coger ellos, que utilicen una pulserita, que tenemos muy guapa en el autobús el servicio municipal de transportes, suben, pasan la pulserita y ellos mismos llegan al campo de fútbol, ven el partido, ganan la deportiva y se vuelven a su casa. Nos ha quedado claro de que eres forofos <risa> Eso está clarísimo. Pues muchas gracias, José Antonio. No sé si quieres compartir eh, algo más. Eh, nada más. Gracias por invitarme. Aquí eh, estamos en El Bierzo para lo que necesitéis, todos y todas los que nos ven hasta, eh, por las redes sociales. Eh, visitar Ponferrada, visitar El Bierzo, que es un sitio perfecto y es un sitio muy bonito. Pues muchas gracias, eh, José Antonio. y Muchas gracias a, a todas. Muchas gracias a Verónica, a Isabel, a David... Eh y a Miguel Ángel por eh, bueno, compartir con, con nosotras y con nosotros vuestra, vuestra experiencia. ¿no? Además, creo que es bueno que podamos destacar algunas ideas clave ¿no? que han ido eh, saliendo, como puede ser, pues, por ejemplo, la, la necesidad de lanzarnos a la acción, ¿no? la necesidad de, de ponernos a ello, de ponernos a, a hacer cosas. ¿no? Y que, que para ello pues, todos tenemos que estar implicados, ¿no? tanto desde la administración pública como desde la concienciación, concienciación social, desarrollando planes de acción inclusivo, trabajando desde distintos ámbitos con nuevos roles y competencias profesionales. ¿no? En definitiva, para que las personas con discapacidad y el resto de ciudadanos no solo participen y ¿no? estén presentes, sino que puedan contribuir y que contribuyan, de hecho, a prestar esos eh, buenos apoyos y a generar esas buenas eh, comunidades para todos y para todas las personas, por supuesto, también, para aquellas que tienen más necesidades de, de apoyo. ¿no? Al final, como decía Maribel ¿no? al principio, pues se trata de vivir con confianza, con control, con conexiones y con, y con contribución. Y está claro que esto pues, requiere de, de recursos ¿no? y requiere de esfuerzos de distinta índole, ¿no? pero antes que eso, también como decía eh, eh, David, por ejemplo, pues es es incluso un tema de, de actitud, ¿no? de, de querer, de creérselo, de poner gaña, ganas y de poner empeño para ello, ¿no? porque en definitiva es un tema de, de respeto, de dignidad, de justicia, ¿no? de, de equidad. Así que gracias a todos y a todas por permitirnos conocer vuestra, vuestra experiencia y opinión. Y voy a dar paso ahora a Susana Horta, de Plena Inclusión Andalucía, para que continuemos con el programa, concretamente con la, con la conversación inversa. Es que cuando quiera, Susana. Gracias Raquel, eh, buenas tardes, gracias a todas las personas ¿no? que, que nos siguen en este momento, que son muchísimas y a las que lo hacen a través de del canal de YouTube y de otras plataformas. Eh, gracias por acompañarnos y no solo por seguirnos en este momento, sino por ayudarnos a construir ¿no? este espacio entre todos y todas. Eh, un espacio que vamos a dedicar durante los próximos 30 minutos aproximadamente a conversar de manera tranquila, profunda y bueno, pues en parte a todas esas preguntas que nos habéis hecho, hecho llegar en los últimos días con, con, con Ruimán Tendero. Es un placer Ruimán tenerte aquí. Eh, para quienes no conozcáis a Ruimán, difícilmente, ¿eh? es difícil, todo el mundo más o menos tenemos referencia de quién es Ruimán, pero bueno, para conocerlo un poco mejor, decir que Ruimán es responsable técnico de Autismo Tenerife, eh, que de toda su experiencia quizás lo más significativo es la relación que tiene con familias, con personas, eh, que ha ido ofreciendo apoyos en los entornos naturales eh, a personas con discapacidad intelectual eh, y del desarrollo de todas las edades. Es un apoyo importantísimo para muchos equipos que, que quieren impulsar procesos de, de transformación, que inician procesos de transformación y en este sentido, y, y es eh, bueno, colaborador indispensable del, de muchos de, de los proyectos del universo plena, de plena inclusión eh, canaria, eh, Plena Inclusión España y de otras muchas federaciones. Sin duda alguna, hablar de Ruimán es hablar de comunidad, pero no de cualquier comunidad. Hablar eh, de Ruimán es hablar de, de buenas comunidades, de vidas buenas y buenos apoyos. Ruimán, bienvenido, buenas tardes. Pues nada, para mí es un placer, un placer y más después de esta presentación, que creo que, que no merezco. No merezco. Para mí es un placer estar con, con todas ustedes eh, hoy. En primer lugar, quería, quería aprovechar, si me permite, Susana, felicitar a mis compañeras y compañeros panelistas. Esto yo sé que a veces se dice mmm, como parte protocolaria, pero es que en este caso yo no sé si les voy a aportar mucho más o algo mucho más rico que lo que mis compañeras ya, ya han hablado. ¿no? A mí me, me ha encantado escuchar a a Verónica y el trabajo tan bonito que tiene, me, encanta, me ha encantado escuchar a, a David, la pasión que le pone por, por incluir a las personas eh, en la participación de estas actividades de, deportivas, me ha encantado también escuchar a Isabel y, y cómo desde el ámbito de la familia existe una lucha clara por los derechos de, de las personas. Me ha gustado mucho escuchar a, a Miguel, yo creo que a Miguel, no lo sé muy bien. Pero creo que, creo que es él, creo que lo conocí hace muchísimos años y me, gusta, me, me ha gustado verlo de nuevo aquí y, y conocer su trabajo. Yo creo que reconectaremos de alguna manera. Y a Juan Antonio también por esa apuesta, por, por proyectos que facilitan la vida en comunidad para, para las personas con, con discapacidad. Eh, dicho eso... Y, y como parte inicial también de, de ya meternos a hablar un poco, si te parece, Susana, en el capítulo del libro, que es El Destino, yo me, me toca agradecer, y, y, y dejo los agradecimientos ya, me toca agradecer el, el viaje que hemos realizado eh, todas mis compañeras redactoras. ¿no? Eh, con todas ha sido un placer, eh, pero en particular me gustaría destacar el viaje vivido con Nuria Ambros de la que he aprendido un montón, y el viaje he vivido también con Berta González, que, que ha sido una impulsora clave de todo, de todo este proyecto. Las, las tengo aquí, están a mi lado y con, y, y con ellas también les voy, a, les voy a hablar. El libro eh, eh, se estructura en la base de una metáfora, ¿no? Una metáfora de un viaje para mí también ha sido un viaje, ¿no? Y en este capítulo en particular, lo que tiene que ver con el destino, pues bueno, todos en general anhelamos un buen destino. ¿no? Un buen destino eh, entendido como una buena vida, es decir, aquella que he elegido, la que me apetece vivir y me hace feliz, aquella en la que disfruto de los apoyos y las oportunidades, que me hace sentir libre, con control sobre mis decisiones, y aquella que me permite también participar, contribuir y ser parte de la comunidad. Cuando todos planificamos el destino de cualquier viaje, ¿no? Es un momento, es un momento ilusionante, es un momento de, de ver en el horizonte a dónde queremos llegar, ¿no? Eh, pero en este caso debemos ver el destino como, como el ahora. El destino es el ahora, el destino no es el futuro. El destino es lo que vivimos, el, el destino es lo que hacemos ya en nuestro presente. El destino está en las pequeñas cosas, en aquellas cosas que nos hacen feliz a cada momento, ¿no? No, es importante entender que, que el destino, el destino de una buena vida, no es algo que vamos a alcanzar, no es algo que vamos a conseguir, es algo que tenemos que buscar la manera de vivir ya. No podemos emprender ese viaje hacia la buena vida esperando encontrarnos con ella de repente, ¿no? eh, porque la buena vida ya está ante nosotros, ¿no? solo tenemos que, que descubrirla y para descubrirla, evidentemente, necesitamos apoyos que nos ayuden a descubrirla, necesitamos apoyos también... Que, que echen a un lado, que aparten, que deshagan, que eliminen todas aquellas cosas que impiden que las descubramos. Ese o sería un poco mmm, el resumen inicial que me gustaría hacer de aproximación al, al capítulo de Nuestro Destino. Sí, y, y avanzando un poquito más, porque bueno, hemos dado alguna pincelada ¿no? eh, sobre qué, qué debe ser una buena vida. Nos hablaba Maribel eh, ahora comentas tú, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que tiene que ser? Eh, y sin duda, pues está ligada a, a buenos apoyos, ¿no? Eh, Coméntanos un poco, en la práctica, eh, ¿qué implican esos buenos apoyos para que podamos tener una vida buena? Sí, una, a ver, una buena vida, y, y lo ha descrito Maribel de maravilla, decir, siempre, que, siempre que hablamos de buena vida, mmm, solemos tirar eh, muchas veces de lo que es el concepto de calidad de vida que tanto nos ha aportado en el ámbito de la discapacidad para también cambiar la mirada y tener esa mirada integral de lo que las personas necesitan y desean. Pero a mí me gusta también simplificarlo en esas cuatro patas que, que hablaba Maribel del de vivir con, ¿no? vivir con confianza, por supuesto, porque eh, tenemos que tener confianza en lo que somos capaces de conseguir, pero también tenemos que tener confianza en lo que las otras personas van a ser capaces de conseguir en sus proyectos de vida. Y eso no es otra cosa, o está basado en el respeto a sus sueños y, y metas. ¿no? Y no todos los sueños son dar la vuelta al mundo. El sueño puede ser dar la vuelta a mi barrio, conocerlo y disfrutar de él. Vivir con control, por supuesto, eh, con control sobre nuestra propia vida, con decisiones que tienen que ver con, con lo que deseamos porque el control no tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con las elecciones, y eso también es muy importante. ¿no? Eh, hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, eh, los entornos de las personas con grandes necesidades de apoyo, los profesionales, las entidades, muchas veces, históricamente, le hemos retirado el control, porque basamos el control en la mirada que tenemos con respecto a sus capacidades, y por un lado, eh, de, de eso se extrae que no confiamos en sus capacidades y de eso se extrae también que no vemos en el control la necesidad de que el control es tener control sobre mis sueños y metas sobre mis elecciones. Por otro lado, las conexiones, no, no existe una buena vida sin una red rica de, y nutrida de, de, de relaciones, de conexiones con los demás. ¿no? Muchas personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y también las familias han visto como su red de relaciones ha ido deteriorando a lo largo de, del tiempo. Y esto ocurre de manera especialmente significativa en las personas con grandes necesidades de apoyo y, y sus familias. ¿no? Porque los procesos de institucionalización han apartado a las personas de sus lugares de, de pertenencia. ¿no? El mejor lugar para nutrir a las personas de redes de apoyo es la, es la comunidad. La contribución, por supuesto, ¿no? de toda, toda persona tiene... Eh, capacidades, talentos y fortalezas con las que pueda aportar a la vida de otras personas y, y a la comunidad ¿no? la contribución nace del reconocimiento de que absolutamente todas las personas pueden eh, contribuir ¿no? eh, sentir que además que contribuyes a la vida de otras personas eh, activa y genera eh, confianza en sí mismo y el control también sobre nuestra propia vida dicho o aproximando lo que puede ser una buena vida desde el vivir con que a mí tanto, tanto me gusta, eh, en relación a lo que comenta eh, Susana de, de qué pueden ser los buenos apoyos dentro de que, que dirijan las vidas hacia esas buenas vidas, eh, pues primero entender que, que un buen apoyo no es tan bueno si la persona no decide sobre él, ¿no? por muy bien que esté pensado por otra persona y que esté analizado y que se haya dedicado tiempo, si un apoyo está pensado eh, muy bien, pero basado en, en capacidades, eso no es buen apoyo. ¿no? La personalización precisamente es generar apoyos desde, desde, las, acciones, desde las elecciones. Perdón, ¿no? Los apoyos tienen, tienen que estar basados además en lo que yo quiero conseguir, no en lo que no soy capaz de hacer sin ayuda. Y esto es importante, hemos centrado muchos los planes de apoyo que necesitan las personas en sus necesidades de apoyos para realizar acciones, para ser autónomos y los apoyos tienen que estar basados en los sueños y las metas. Por supuesto que si generamos apoyos para que las personas alcancen sus metas, en algún momento también tenemos que dárselos para que puedan realizar determinadas actividades que no pueden sin apoyo. Otra mm, característica de los buenos apoyos es que los buenos apoyos se dan en los contextos naturales de vida de las personas, en las actividades de la vida diaria en los entornos de participación cotidianos en la comunidad. Además, los apoyos buenos no deben centrarse exclusivamente en la persona. Son buenos apoyos aquellos que se dirigen a los contextos de participación. Los apoyos que se dirigen a todas las personas que forman parte de esos contextos, no solo a las personas con discapacidad, aquellos apoyos que se dirigen hacia la comunidad. La personalización que de, tantos de ellas se hablaba en el, en el primer eh, seminario, implica tanto el desarrollo de apoyos hacia la propia persona como a los contextos personales de participación. De esta. Por otro lado, también muchas, vemos, muchas veces perdón, vemos cómo la persona se tiene que adaptar a los apoyos que se les ofrecen Convivimos constantemente con servicios, estructuras, formas ya establecidas de apoyos donde la persona tiene que eh, tratar de adaptarse flexiblemente a aquello que le ofrecemos ¿no? cuando son los apoyos los que deben adaptarse a la vida deseada por la persona por lo tanto los buenos apoyos deben basarse en eso ya para finalizar un poco mmm, si basamos también los buenos apoyos en el déficit la tendencia va a ser la sobreprotección si los basamos en las metas en los sueños la tendencia va a ser que las personas puedan disfrutar de experiencias y oportunidades por lo tanto, un buen apoyo tiene que estar basando en lo que la persona desea, en lo que la persona quiere, porque ese apoyo va a conseguir experiencia suficiente para la persona como para enriquecer. Y por último, y casi diría lo más importante, los apoyos no tienen sentido sin las oportunidades. Generar apoyos, hacer buenos planes de apoyo centrados en las personas, en sus deseos, en sus metas, es como encender la llama de una vela, ¿no? Pero esa vela sin oxígeno se apaga, pues bien, por las oportunidades son el oxígeno de esa vela. No, no, tiene, no tiene sentido que, que ayudemos a las personas para cuando se para no existe, cuando no existe participación, cuando no existen relaciones, donde yo tengo la oportunidad de disfrutar con los apoyos a partir de esas oportunidades. Y Ruimán, eh, para facilitar esos buenos apoyos, ¿qué actitudes y qué valores debemos tener? Bueno, pues a mí hay algunos, pues tenemos que tener muchos, ¿no? pero voy a, voy a destacar algunos que me parecen importantes. ¿no? Por un lado, la humildad. La humildad que se refleja sobre todo en la confianza. Para mí no hay más signo de humildad que la confianza en lo que las personas son capaces de seguir. Que la confianza y el respeto en los sueños de las personas. Porque eso también va a implicar pues, cercanía, relaciones horizontales. ¿no? Por otro lado, Actitudes, evidentemente, de respeto a los derechos de las personas, ¿no? Comentaba Isabel cómo los derechos se vulneran y que en función de las necesidades de apoyo de las personas, las personas puedan acceder a un tipo de recurso más comunitario, de apoyos más en la comunidad o, o no. Y eso es vulnerar totalmente los derechos de, de las personas. Otra, otra cuestión que me parece clave y que conecta con, con lo que nos contaba Esther en el primer seminario es la empatía, ¿no? La empatía también entendida como se escucha, ¿no? Eh, pero la empatía también, como yo no solo escuchar, sino dar valor, dar valor a lo que la persona siente y lo que la persona piensa, eso es fundamental. Me parece también importante la proactividad, ¿no? Y la veía mucho en Miguel, ¿no? Es decir, el, el ser capaz de, de tener iniciativa, de animar a la participación, de dinamizar a la gente para que se encuentre, para que conecte, ¿no? Y por último, entre otros, también podríamos nombrar la, la flexibilidad, ¿no? Es decir... Tener, tener suficiente apertura, creatividad y versatilidad para, para afrontar el reto de dar apoyos en la comunidad, de formar parte de la comunidad y de construir comunidad, entendiendo las necesidades de todos y encontrando soluciones innovadoras. ¿no? Requerimos, estamos en un momento que este enfoque comunitario requiere de soluciones y de ideas innovadoras. Y cuando, cuando por esto último que dices, ¿no? ¿cuáles son las claves? Porque realmente esa es una de las preguntas que más nos llegaba, ¿no? ¿Por dónde, para, cuando hablamos de buenas comunidades, por dónde empezamos? Eh, ¿Qué cosas son las que podemos hacer? Y, y bueno, ¿cuáles son las claves, no? Para tener muy claro por dónde comenzar. Yo partiría de, de todo lo que es mis compañeras y compañeros panelistas han contado. O sea, es que anda, han contado un montón de, de claves. Si los escuchamos atentamente podemos extraer ahí... Eh, cuestiones muy, muy ricas, además basadas en la experiencia, que es lo mejor. ¿no? Eh, para construir buenas comunidades, primero a lo mejor tenemos que plantearnos de manera rápida qué es una buena comunidad. ¿no? Una, una buena comunidad, para mí, y esto es una opinión personal, es, es aquella que entiende la diversidad como un valor. ¿no? La diversidad no es algo que hay que tratar, no hay algo que, que, que requiere un tratamiento especializado, ¿no? Que es lo que ha convertido la atención a las personas con discapacidad y a otros grupos sociales eh, en, en, en una atención institu institucionalizada. ¿no? Sino la, la diversidad es algo que enriquece, que aporta valor a la comunidad y que nos beneficia a, a todos. Una buena comunidad evidentemente tiene que ser accesible, accesible para que todas las personas puedan llegar a todos los lugares que quieran llegar y comprender y poderse comunicar en todos los lugares que quieran, en los que quieran hacerlo, ¿no? porque la participación tampoco tiene sentido si yo no puedo comprender los espacios, si no puedo comunicar en ellos, si no puedo dar mi opinión de manera que los demás la entiendan y la tengan en cuenta. ¿no? Eh, una buena comunidad tiene que ser también ser capaz de generar oportunidades diversas, por lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, de nada sirven mm, geniales planes de apoyo, muy, incluso centrados en la persona, pensados en sus sueños, en sus metas, si la comunidad no me ofrece oportunidades para desarrollar mi proyecto de vida basado en esos planes. ¿no? Y, y por último, otra, otra característica básica y es que la comunidad tiene que ser evidentemente respetuosa, respetuosa con los derechos de todas las personas. Entendido eso como buenas comunidades, desde un poco de la percepción mía y que, le, y que comparto con, con ustedes, una de las claves del desarrollo comunica, comunitario va a estar en la creación de sistemas de apoyos comunitarios, fuera de las instituciones que hasta ahora consideramos tradicionales. ¿no? Eh, retomo la propuesta de, de Cormac Russell, que me parece eh, sumamente interesante, que, que habla de desarrollo comunitario basado en activo ¿no? eh, Un desarrollo comunitario que parte de los talentos y las fortalezas de las personas. ¿no? Es decir, si somos capaces de construir comunidad a partir de lo que las personas pueden ofrecer, si, eh, vamos a impedir que construyamos comunidades basadas en el déficit, porque, repito, cuando construimos comunidades basadas en el déficit, el resultado al final es la institucionalización de, de las personas. Siguiendo a, a Cormac, eh, él habla de diferentes activos que yo he escuchado en cada una de las intervenciones que han comentado Miguel, habló de, mucho, de muchos activos. Él, como conector social, eh, tiene la voluntad, el deseo y, y la responsabilidad de conectar eh, los diferentes activos de la comunidad. Construir buenas comunidades debe estar basado también en conectar esos activos. Racel nos habla de, de cinco activos fundamentales, ¿no? que son la, la cultura y la historia del lugar, las asociaciones locales, los lugares cercanos al barrio donde vive la persona, los recursos que tienen las organizaciones y la economía también como un aspecto fundamental. Yo escuchaba a Miguel en particular y a muchos proyectos de los que hablaba, resultaba claro ver cómo eh, trataban de conectar estos activos, ¿no? Para construir buenas comunidades, las personas mmm, tienen que estar conectadas con lo que sucede. Solo con esa conexión, al margen de que todavía no sea la que deseamos, las personas van a estar presentes, van a participar. Y el hecho de estar y de participar con apoyos a lo mejor que todavía no son suficientes, ya está transformando la comunidad indudablemente ya está haciendo de la comunidad un lugar mejor. ¿Por qué? Porque las personas están presentes, ya los demás no vamos a actuar, porque sus opiniones, si están presentes, pueden estar también presentes en las decisiones y es evidentemente un largo recorrido que tenemos que hacer, pero que, que, que yo soy optimista con, con conseguirlo. Y bueno, otra de las cuestiones ¿no? que nos hacían llegar muchas de las personas que han querido construir este espacio con, con nosotros. Eh, y después de tantas experiencias que tú has podido vivir en estos últimos años y de, de también lo que, lo que hemos vivido aquí, ¿no? con, con Verónica, con Isabel, Miguel, que nos han contado, eh, ¿qué rol crees tú que debemos tener como profesionales, como familia o las propias personas con discapacidad? ¿Qué rol? Bueno, esa. Esa pregunta tiene como dos o puede tener como dos interpretaciones. Si hablamos del rol que tienen cada una de, de las personas en la construcción de, de la comunidad, yo creo que el rol no debe estar basado, evidentemente, si somos profesionales, si somos familias, o si somos personas con discapacidad. ¿no? El rol es, debe estar basado en mí, en lo que yo pueda aportar, en mis talentos y fortalezas, y ahí no hay, no hay distinción. Si, si la pregunta va enfocada un poco a... En relación a los buenos apoyos y a cómo podemos apoyar a las personas para que disfruten de, de la comunidad, hombre sí podemos podemos diferenciar algunos algunos roles o responsabilidades que, que nos toca como con como co, como co, profesionales perdón eh, es fundamental mm, cambiar la imagen esta del profesional experto del profesional especialista en la discapacidad no que que atiende la discapacidad a convertirnos en, en una especie de, ya que hablamos de viaje y destino, una especie de compañero de viaje, que acompañe a las personas en su proyecto de vida, que facilite con los apoyos que necesita para cumplir sus sueños y que establezca conexiones eh, comunitarias que permitan a la persona disfrutar de esas oportunidades que necesita para que su vida sea como quiere. ¿no? Eh, por otro lado, también me parece como rol de profesional eh, una, fundamental una actitud de de, salvo excepciones, tratar de ser prescindible. Es decir, muchas veces tendemos a generar apoyos, etcétera, donde, donde al final hay actividades que si no están los profesionales no suceden. Hay oportunidades de participación que si no está el apoyo de los profesionales no suceden. Si, si nosotros hacemos que las oportunidades de participación o los apoyos de las personas dependan, dependan exclusivamente de que los profesionales estén, para mí eso lo puedo valorar como un fracaso. Para mí el éxito está cuando conseguimos, desde, desde nuestra labor profesional, hacer que los entornos funcionen de manera natural, desde, desde la humilde aportación que podemos hacer, conectando a la gente, generando apoyo o propiciando que existan apoyos naturales. Y por último, y, y lo ligamos mucho con, con, con la labor del conector social, ¿no? que nos hablaba Miguel, Debe ser, eh, tenemos que tener un rol de facilitador de conexiones, tenemos que facilitar las relaciones, que las personas conecten con otras, conecten con los espacios, conecten con los lugares, conecten con situaciones, con actividades donde puedan compartir con otros. En relación a, al rol de, de las familias, a ver, la familia tiene un proyecto de vida, cada miembro de la familia tiene un proyecto de vida, en el caso lo que vin lo vincula con la persona con discapacidad es que ambas tienen un proyecto de vida que tienen que compartir. Y en ese proyecto de vida que tienen que compartir, pues tienen que de tomar también decisiones conjuntas, ¿no? Y, y la familia es una gran fuente de apoyo a la hora de tomar decisiones. Y las decisiones o la visión de la familia es muy importante para la vida de las personas con, con discapacidad o de cualquiera. ¿no? Eh, y evidentemente el rol que tiene la persona con discapacidad es el control total sobre su vida. Lo hemos hablado y reiterado, ¿no? El, el control sobre sus decisiones, sobre lo que quiere, sobre sus metas. Eh, en realidad no es un rol, eh, eh, si se quiere decir es su rol, el rol natural que cualquier ser humano debe tener con respecto a su vida, por lo tanto tiene que estar siempre en el centro. Pues Ruimán, muchísimas gracias, se nos quedan bueno, algunas preguntas ¿no? de las que no, nos llegaban y muchas reflexiones. Eh, en el tintero tendremos oportunidad seguramente de seguir ahondando en otra ocasión, en otro espacio. Eh, muchas gracias por, por compartir esta conversación, por hacernos más tangibles a todos y a todas este destino hacia un viaje, eh, hacia apoyos personalizados en la comunidad. Muchísimas gracias, Riman. Gracias, Susana. Si ¿Sí me dejas un minuto sí. al final para concluir, no. te, lo, te, lo, te lo agradezco, porque me, me, me, nombraría, me, me gustaría nombrar una parte del libro que, que para mí es, eh, me gusta mucho. ¿no? Es decir, antes de, de nombrarla, cuando hablamos también de, de, de cuál puede ser el camino para transformarse, y además conecto con el próximo seminario donde vamos a hablar de, de la hoja de, de ruta, y ahí se hablará muchísimo de esto, creo que... Mmm, que, que tenemos que transformarnos haciendo cosas, tenemos que transformarnos eh, equivocándonos, tenemos que transformarnos generando ya un camino, porque en ese camino ya nos estamos transformando. ¿no? Es decir, para mí la transformación no es un proceso de fases, eh, la transformación es una experiencia de práctica y revisión continua basada en derechos. ¿no? Y hablando de derechos desde la perspectiva de, de la persona con discapacidad intelectual de, y, y del desarrollo de sus familias, eh, tenemos que tener presente que contar con buenos apoyos y oportunidades y, de participación y de contribución en la comunidad no es una opción, es un derecho, no es una metodología, es un derecho, no es una moda, es un derecho, no es una oportunidad, es un derecho, no es una cuestión de opiniones, es un derecho, y no depende de creencias, es un derecho. Así que es un derecho. Gracias, Ruimán. Y bueno, pues ahora os dejo con Almudena, compañera de Plena Inclusión Extremadura. Muchas gracias, Ruimán, por gracias esta a conversación por y por la el... oportunidad de compartir este tiempo. Buenas, qué, qué bonito, qué bonito todo lo que lo que hoy nos está haciendo crecer aún más si cabe en este bonito seminario de, de 2030. Eh, a ver, vamos a pasar a las preguntas y eh, Sofía me va a hacer una mano poniendo el, el panel. A ver, como veis, vamos a jugar, como bien hicimos en el, en el anterior seminario. Eh, desde cualquier explorador que tengáis en vuestro ordenador, el que más utilicéis, vale tenéis que poner www.menti.com. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? www.menti.com. Muy bien, ahí os van a pedir un código. El código que tenéis que introducir, que lo tenéis también puestos en el, en el chat, ¿vale? Es el siguiente. 13 02 76 91. Repito: 13 02 76 91. Ahí vamos a lanzar una serie de preguntas. Y las contestáis de manera rápida. Es muy fácil y os va a dar tiempo. ¿Vale? Vamos a lanzar la primera pregunta. Sofía, cuando quieras. Seguramente que ya tenemos a la gente en su explorador. Han puesto menti.com y han puesto el código. Muy bien, la primera pregunta. Tenemos cinco, ¿vale? La lanzamos. Os la voy a leer yo también. ¿El destino implica poner el foco en las relaciones, las oportunidades, los apoyos, las conexiones y los recursos donde vive la persona? ¿Sí o no? Venga, esto ha salido mucho durante todo el seminario. Dos, uno, ahí estamos, se acabó el tiempo. Muy bien, muy bien. Que, como vemos, todo el seminario ha, ha visto que sí, que sí. Y como muy bien ha dicho Ruimán, tenemos derecho a vivir en nuestra comunidad. Esa es la respuesta de tan bonita pregunta. Y como veis, ha ganado por goleada. Pasamos a la siguiente. ¿Nuestros servicios realmente apoyan a las personas a tener buenas vidas con buenos apoyos en buenas comunidades? A ver, a ver... Además, esto en el chat ha estado candente. ¿Damos tiempo? Se acabó el tiempo. ¡Ay, muy bien! Tenemos un 84 sí y un 107 no. ¿No? ¿Por qué sale ese no? Porque aún estamos en la lucha y por eso estamos aquí en este seminario de 2030, porque estamos transformando, y como muy bien ha dicho Ruimán, transformar es equivocarse, transformar es crecer y en eso estamos. Tenemos la confianza que dentro de un tiempo ese sí gane. Seguimos con la siguiente. ¿Estamos apoyando a que las personas contribuyan en sus comunidades? ¿Sí o no? A ver, qué contestamos. ¿Estamos apoyando a las personas que contribuyan en sus comunidades? Va al hilo de la pregunta anterior. Muy, oh... Este sí me gusta y es porque en vuestras entidades se está luchando cada día más porque estamos luchando porque no se vulneren los derechos de las personas ni de las familias y estamos trabajando muy mucho para que las comunidades sean inclusivas, para que se muestren esos apoyos. Seguimos con la siguiente pregunta. Lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? El control tiene que ver con... ¿Las capacidades o las elecciones? ¿Con qué tiene que ver el control? ¿Con las capacidades de la persona o con las elecciones de las personas? Se acabó el tiempo. Sin duda, sin duda con las elecciones de las personas. Hemos dicho... Que las personas con grandes necesidades de apoyo pueden elegir, deben elegir elecciones, no capacidades. Todas las personas tenemos derecho a elegir. Seguimos. A ver, os leo la pregunta. ¿Un, un apoyo puede ser bueno si solo está pensado y planificado por los profesionales? Sí, o No tiene que estar basado y pensado por la persona, es muy fácil. Estoy convencida que vais a saber a la primera. Se acabó el tiempo. Eso es, tiene que estar basado y pensado por la persona. Lo hemos visto durante los dos seminarios: capacidad, y elección de la persona, y ahora. Es una pregunta abierta. Después de este seminario, decirnos en una palabra que es para ti buena vida, con buenos apoyos, en buenas comunidades. ¡Guau! Wow, mira, sale respeto, libertad, participación. Fijaros, la palabra que sale más grande es la que más la estáis. No sé si, eh, Almudena, creo que te has quedado. Almudena está teniendo problemas con, con el micro. Entonces, si os parece, voy a... El... Bueno, pues aquí las palabras que más salen son oportunidades, libertad, felicidad, participación. Os vamos a dar las gracias a las personas que estáis... Hablaba Ruimán, contribuir que estáis aquí participando. Y nada, aquí veis como las palabras importantes hoy que han salido en el seminario eh, son libertad, oportunidad, derecho, que lo ha dicho Ruimán. Así que si os parece, cuando voy a dejar esta parte abierta, ¿vale? Y así las personas tenéis como la oportunidad de en los próximos cinco minutitos seguir metiendo ahí palabras y luego mis compañeros de, de comunicación lo que van a hacer es. Exponernos en, en, en nuestros espacios, como ha salido. Así que, nada, realmente muchísimas gracias por estar conectadas y, y conectados. Sí que, bueno, me gustaría terminar, ¿no? que ya hemos llegado al final de esta parada, pues con palabras ¿no? de nuestros ponentes de hoy que en este camino hacen una buena vida, es necesario entender ¿no? el vínculo que existe entre las personas y los contextos. Eh, donde se generan esas acciones de contribución permanentes de lo colectivo a lo individual y tener por tanto una vida plena, digna y de calidad para pasar por contar con los buenos apoyos en, en buenas comunidades. Gracias Maribel eh, por recordarnos el poder de las personas, la importancia la co del co por anim animarnos a elevar la mirada de lo que significa una vida digna y a ser ambiciosa respecto a las expectativas de cómo debe ser la vida de las personas, y gracias por marcarnos ese destino. Verónica, gracias por contarnos tu experiencia y contribución ciudadana como voluntaria de personas mayores. Isabel, como madre, gracias por aportar esa mirada a la familia, además de las familias, de personas con grandes necesidades de apoyo y por reivindicar que todas las personas, todas, también las que tienen grandes necesidades de apoyo, tienen el derecho a tener una vida independiente en la comunidad y por instar a la administración, ¿no? una nueva gama de servicios que no se centre en la institución, eh, sino en la comunidad. Chicote, David, no sé cómo llamarte, ¿no? Pero bueno, tu experiencia como persona del entorno y por tu creencia por fronda en cada persona y en la inclusión, y, comporta, y, con, y por contarnos ¿no? cómo sí se puede hacer posible. Miguel, gracias por contarnos que es un conector comunitario, un nuevo rol profesional que muchas personas desconocíamos y cómo desde este rol se puede apoyar a que las personas participen y contribuyan a la comunidad como vecinos y como vecinas de los barrios. Y José Antonio, tener a personas de administración en nuestros seminarios siempre es enriquecedor porque sabemos que para conseguir que las personas tengan una buena vida, sí o sí tenemos que hacerlo junto con vosotros, la, la, la administración pública. Y bueno, y, y Ruimán, emocionada estoy con tu intervención. Como bien dices, el destino es ahora en las pequeñas cosas que vamos haciendo. Tenemos que tener confianza y respeto los sueños de las personas, porque no todos los sueños, me ha gustado, me encanta decir, no es dar la vuelta al mundo, sino quizás dar la vuelta a mi barrio. Y sí, opino como tú, la diversidad es un, un valor. Os tengo que confesar que acabo hoy el seminario verdaderamente emocionada. Y bueno, ahora ya tenemos los elementos preparados ¿no? para el viaje. Así que os invitamos el próximo 7 de octubre a planificar esta hoja de ruta de desistencialización a servicios de apoyo en la comunidad. Os voy a emplazar esta semanita, que desearos una feliz semana. El 7 de octubre nos vemos y por favor conectaros a nuestras redes sociales para poder mandarle las preguntas a, a Belén Martínez sobre esa hoja de rote que Belén las pueda contar ¿no? en esa conversación inversa. Así que os deseo una feliz semana, muchísimas gracias a las personas participantes, a más de 520 personas que hemos tenido conectadas y feliz semana. Muchísimas gracias.